Hay momentos de la vida que elegimos recordar crees que estaremos juntos para siempre y hay recuerdo que nunca olvidaremos piensa bien lo que estás haciendo podrías despertar más confundido de lo que estás nunca había obtenido resultados semejantes Siente la humedad nunca que escribo cada línea, siente mi suicidio que se vuelve melodía, la fría melancolía de mi sueño roto se estrangula. las palabras trémulas de mi traquea desnudo y mi aventura, es morir por cada sueño que diseño sobre el cielo, la locura se adueñó de mi pasado y mis anhelos, mi presente en depresión profunda toca el suelo, mi futuro se fisura y no encuentro consuelo, siento la tortura de una soga sobre el cuello, mis ilusiones se trituran, quedan presas en el hielo, en la amargura del recuerdo quedo en shock, esta realidad absurda en mis sueños es smog Inmerso en esta llanura de afilada soledad Mi sentimiento en tempestad desgarra hasta la médula Se ahoga cada célula en tristeza y conmocionan. Mi puzzle se fracciona en sueños rotos Soy la presa de este terremoto sensorial que me traiciona Sueño sin costo, ni garantía, realizando alquimia Y tras las cenizas quedo preso en las espinas de una vida Y de mustia, obscuridad y cadenas en mi estado anímico Infierno psíquico, esta condena es fría y me envenena Me lleva hasta el ártico, mi mente llena de males Un caso patético, y a pesar de todo vuelvo a soñar Sé que lo vale, resucito con grandes orgasmos verbales Soñar en ¿no? Levantas y sales de casa con fuerte actitud mental Sales como todo un guerrero con tu armadura de metal y entre la chica de tus sueños la se vuelve de cristal Ganar su corazón, para ti lo elemental La vida es cruel, debo de ser honesto Me cortaron estas alas, pero crecerán de nuevo Tratando de jugar tu mejor puesto en el corazón Donde no apuestas dinero, apuestas tus sentimientos Y el problema de apostar es que puedes salir perdiendo Hombre Ahora le doy gracias a Dios por dejarme conocer este amor Pero al amor debo decirle adiós Es otro sueño roto agregado a la colección de tu cajón Y quieres mantenerlo allí pero revives cada situación Si esta es la idea debes ganar cada pelea Si hora de este juego te quieren dejar afuera Y si al final sueño roto ya me espera No me importa qué carrera se vuelva contra marea Jamás existió el retiro para el chico introvertido Que encontró refugio en las palabras y en el hip hop Con líneas como te. El mundo es tan parlante y escucharás es lo que este hizo uh, Sueños rotos es Skyway Caminando por la calle me llaman el hombre de cristal porque desde pequeño mis sueños se han roto Planean mi cripta y mi mensaje se encripta Con complejo de héroe y a menudo mi la misión aborto Ortografía lo único que ayuda a que resista Entre alboroto, noto cómo, se queman cual fotos Mis ilusiones y pasiones quedaron en aquella cita Y también mi corazón que la amaba pero yo a otro Otro tanto apuntado a mis derrotas Debo ser más O cambiaría con certeza de rareza a realeza Nadie sueña por miedo a golpes en la boca Si lo hacemos somos titulares de recompensa por cabeza Cabeza, sabiduría en personas tachadas locas Te señalan por la calle si demuestras tristeza Alegría o amor, sentimientos alienados en mi época Poca actitud mental y acabar con ella ya da pereza Aunque por felicidad vuelo, me ponen en declive Suelto lágrimas de color negro como el cisne Que se secan en mis pañuelos, Marca escribe Escribe en mi mente desilusión y olvido a que el mundo vine Creen que existen, pero duda si viven, sueñan con tener emociones Solo en el cine, como un cristal Que solo se despedaza, así veo Yo cada día de mi vida, sin lograr Un mundo perfecto, aunque lo imagine Guardo ilusiones de cristal en cajas De vidrio, ilusiones como copas Que chocas por victorias otras, guardadas Entre periódico, con consumo, sigilo Notas locas, brocas que perforan De la boca hasta el corazón A manos un amigo fingido Si mi cien, siento, siento una sin razón y ronca ronca Mientras esa zorra se pregunta ¿Cómo no he caído? A la vez que pido al mecer otra copa de vino